Puedes recuperar el amor y la comunicación en tu relación de pareja, aunque él no coopere. Si tuviste una buena primera etapa en tu relación y luego algo pasó y empezaron las discusiones, los conflictos, los problemas, el distanciamiento y ahora no se entienden bien. Yo tengo muy buenas noticias. Hay mucho que tú puedes hacer por mejorar tu relación por recuperar tu confianza, por poder comunicarte sin tener que estar peleando, por sentirte mejor contigo mismo y con tu relación. Solo necesitas dos cosas, el instructivo de cómo hacerlo y una persona que te guíe de la mano para llevarlo a cabo. Mi nombre es Ricardo Herrano y no solo he logrado construir una gran pareja de excelencia, basada en el amor consciente, en la independencia, el respeto, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva sino que ha ayudado a muchas personas a hacer lo mismo quiero invitarte a el resumen el instructivo que he hecho en un taller totalmente gratuito de cuatro clases de las tres claves para recuperar el amor y la comunicación en tu pareja aunque él se resista solo tienes que registrarte en mi página ricardolerran.com y asistir tomar las clases y echarle ganas a tu relación, llevarla a su máximo nivel. Vale la pena, tú mereces construir ese amor que anhelas y que deseas. Te espero.